Mis chores. Además, también se desaparecieron mis lingotes de oro del faraón Carlos Francés. Quiero que aparezcan ya. Mira, ya te lo voy a decir por B7. Yo no sé dónde está, no sé quién es Carlos, yo no sé dónde están tus chores, yo no sé dónde están, a mí no me va a hacer la culpa de que tú no hayas planificado tu maleta. Eso debería estar ahí. Pasa, no, yo te escucho, yo te estoy escuchando. Pero escuchame tú a mí, chico. Escúchame tú a mí. Pero ando de comisión, papá, ¿cómo te voy a entender? Yo te consigo, yo te consigo ese celular. No te preocupes, hermano, que te conmigo. Va a llegar el número uno y le vas a decir que vas a ir parte de Carrillo, ¿ok? No, no, chico, yo, yo no estoy en ningún en un aeropuerto. Yo estoy en la clínica, se me pareció todo, ¿oíste? Pero eso es que este nosotros dos no tengo la operación barata, ¿oíste? Mira, me están llamando, ¿oíste? Me están llamando, te llamo más tarde. Escúchame, que tú veas? ¡Atención! Doctor Carrillo es solicitado en la sala de emergencia. Doctor Carrillo es solicitado en la sala de emergencia. ¡Ah, te dejo, oye! Tranquilo, que usted anda conmigo. Usted anda conmigo, tranquilo. ¡Oh! Por el sarcófago de la momia, el super criollo. ¡Ay! ¡Lara Croft! ¿Cómo está mi amor? Tan bella como siempre, mi reina. ¿Para que soy bueno? Mira, que te tengo la tanga barata, el hilo dental, los cacheteros para hombre y mujer. El de hombres te está llevando burda. ¡Ay, Carrillo. ¿Eh? Mira, este caballero no me quiere responder por mis cosas. No te vuelvas loco que con la cara tiene, tranquila. Tranquila que está conmigo. Uh -huh. Mira, papá, ¿tú sabes ver. ¿Cómo que si se lee? Bueno, ¿Ajá. ¿qué te pasa? Claro que se lee. ¿Qué dice en ese credencial? Esta creen... no dice nada. Lo que tiene son 100 lucas. ¡Ay, me está sobornando! ¡Me está sobornando! ¡Me está sobornando! ¿Me está sobornando? Ah, mira, sabes lo que dice la ley de...? aquí de aduana, tú sabes lo que dicen ¿no? Puedes pagar una cana fuerte, hermanito. Claro, también te puedo sacar, pero te anda conmigo. No, no, pero ¿qué te pasa, tío, Ale? Si tú, tú eres el que me está dando esto. No, no, no, chico. Yo tengo testigo. Ahí está Lara Croft Tengo testigo de que usted me estaba dando... Me estaba soborrando. Yo soy un hombre, serio? Yo... Mira que no me la calo. Yo lo que viera que tú... Calladita, calladita, calladita, calladita te ves bonita. No tengo la roma con no, la cara tiene. Es más, tengo testigo. Y aquí tengo, aquí ven... El acta de soborno. Firmada por un juez, hermanito, mira, aquí está, firmada por un juez. No, esta, esta no está firmada. Está firmada por. por el que la reactó. Pero no está firmada por el juez que va aquí. De verdad, chico. Tranquilo, eso, eso no es ningún problema. Déjame llamar al, al juez chirino. ¡Ay, <risa> <risa> para el chirino! Carrillo, carrillo, sí, carrillo. Mira, tengo un problemita aquí en el aeropuerto. ¿Tú crees que tú te puedes hacer como el tipo? Ahí viene papá. No, pero ¿hasta claro. cuándo vamos a estar aquí? ¿Cuándo va a llegar ese juez? Ajá. ¡Eh, para mi hermana! para súper criollo! Mira, necesito, necesito una segundita tuya. Este es un hasta de soborno, del señor acá que me está sobornando. Entonces le digo que me la firmes ahí, papá. Cómo no, Ay. carrillo. Permíteme una pluma ahí. ¿Cuál quieres? 70 de este es la 80 de esta. Toma, pues. Ajá, deposítamelo en bancón. Dale, pues. Tú sabes que va a coro ya porque te... ha pagado, ¿no? Yo te he pagado. ¿no? pagado ¿no? Es difícil, ¿no? La depositar. Mítame, pero te lo había firmado. Sí. ¿Algo lo había firmado? Dame para al amigo aquí. Este ¿Ves? hombre me salvó la vida. El mismo día que me iba para... Fuera de aquí, me sacó el pasaporte. ¿Para dónde ibas tú? ¿Para dónde iba? Bueno, él sabe para dónde iba. Carrillo, usted saca para usted lo iba, que... Vale, vale, lejos, vale, lejos. Pues está hablando cosas a ti? adelante. Ay, mira, aquí, aquí está lo que pasé Se había caído. Mira, Ay, por Ay, arte! Mira. vaya. Se cayó, se había caído para acá. Me falta mi oro. ¿El qué? ¡Mi oro! ¡Ay, mira! Se cayó también, aquí está. ¡Ah, lo ¡Vale! Se cae, se la costó aquí cerca. Y si eso pasa mucho, Se Pasa bastante, hay mucho caído. La defensa criolla es más poderosa que la fuerza de las pirámides. Mira, las pirámides tengo orgullito de ser las pirámides, ¿sabes? Que tú vas aportando y al final te metes. ¿Te quedas, no está Ah, bueno, dale, pues. tal vez ¿Cuánto no Vámonos, tú tú sabes, tata conmigo, tata conmigo. Mira, no te vuelvas loco, me con la cara que dame mi sepa oliva. Dame mi dame, dame para acá. Pero no me lo había ¡Dame acá, Che! Está bien. Toma. Estamos hablando, bolito. Dale. mi timeita con ese bicho. Vamos. Listo, vamos, vamos pues. <risa> Se ha echado así a hablar raro.